Es típico ver quién rechaza Halloween por ser una costumbre americana, extranjera, pero allí estuvo prohibida casi por lo mismo. Samai, su predecesor, se asimiló al Día de Todos los Santos Difuntos en el siglo VIII. Sin embargo, la Reforma Protestante, se prohibieron en Inglaterra las fiestas católicas, como la Navidad y la Semana Santa, sustituyéndose por fiestas de acción de gracias y días de humillación y ayuno. Los católicos irlandeses la conservaron. Los puritanos en América mantuvieron la prohibición, que llegó de manera más o menos restrictiva hasta mediados del siglo XIX. Entonces, con la gran llegada de inmigrantes irlandeses por la hambruna, la Navidad y Halloween se popularizaron, y se aceptaron como propias.